Los siguientes experimentos pueden ser peligrosos debido a que se usan elementos que son inflamables y pueden explotar. No intente imitarlos a menos que sepa muy bien lo que está haciendo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy RafaGeek2013 y el día de hoy les voy a mostrar los experimentos que hice. Uno de ellos es un cohete de alcohol y el otro es un lanzallamas de alcohol. El primero que les voy a mostrar va a ser el lanzallamas de alcohol. Espero lo disfruten y ¡corre video! Para el experimento, utilicé un perfume y fósforos. Lo primero que vamos a hacer es prender un fósforo. Una vez lo hayamos prendido, lo colocamos enfrente de la boquilla del perfume. No tan enfrente, sino un poquito más abajo. Y le lanzamos perfume. Y como pueden ver, pues, se incendia y funciona como un lanzallamas. Bueno... Veámoslo ahora en cámara lenta. Bueno amigos, espero les haya gustado. Ahora les voy a mostrar el experimento del cohete con alcohol. Ojalá lo disfruten. Corre video. Bueno, para el experimento utilicé fósforos. También utilicé un bisturí. Perfume. Y una botella plástica. Primero tomamos nuestra botella. Le colocamos un poco de perfume adentro. De tal manera que se mezcle con el aire. Luego la tapamos. Con una tapa a la que le hemos hecho un agujero previamente. Luego la colocamos en un lugar que no se vaya a quemar ni a incendiar. Y tomamos un fósforo. Y lo prendemos. Luego esto. Le acercamos el fósforo y veámoslo de nuevo. Bueno eso ha sido todo, recuerden yo soy RafaGate2013, no olviden suscribirse y darle al like, muchas gracias por su atención.